Estimadas y estimados colegas, con mucha alegría también yo les doy la bienvenida a este amplio y diverso espacio para la construcción colaborativa de aprendizajes y conocimientos que es la Universidad Plurinacional de la Patria Grande. Soy María Ernestina Alonso, más conocida como Machi Alonso, integrante de la Red de Profesionales para Transformar las Violencias, Nautilus, y en esta oportunidad una de las docentes coordinadoras de este seminario, junto con Belén Mora y Javier Alonso. En este trayecto formativo, vamos a compartir con ustedes enfoques y modos de pensar y hacer que fuimos encontrando y también construyendo cuando nos propusimos acercar a comunidades educativas y a comunidades barriales dispuestas a construir entornos escolares libres de violencias. A lo largo del seminario vamos a volver sobre este concepto, el de entornos escolares libres de violencias, vamos a analizar su significado y sus alcances y nos vamos a preguntar sobre su relación con el derecho de las niñas, los niños, las y los adolescentes, las y los jóvenes, a una transición hacia la adultez, que les permita desarrollar todas sus potencias para construirse un proyecto de futuro con una vida buena y feliz. En los distintos encuentros vamos a presentar fundamentos conceptuales de esta pedagogía en construcción y también dimensiones de la didáctica que estamos elaborando para poner esta pedagogía en acto. Unos caminos que invitamos a recorrer unas estrategias metodológicas, unas actividades para realizar con los estudiantes, desde los más pequeños hasta los mayores, con las familias y también con educadores y otros actores que están presentes en los barrios donde están ubicadas las escuelas. Además, en estos encuentros y sobre todo lo que queremos compartir con ustedes son algunos de los aprendizajes que emergieron de nuestra praxis como educadores y como investigadores. En nuestras prácticas aprendimos que una pedagogía para transformar las violencias tiene que inscribirse en los marcos de una pedagogía de la liberación. Esa que empezó a pensar Paulo Freire en la década de 1970 y que continuó desarrollando y enriqueciendo en las décadas de 1980 y 1990 y que nosotros hoy tenemos el desafío y la responsabilidad de actualizar y reactualizar permanentemente para que tenga sentido en la actualidad cuando estamos llegando al fin de la segunda década del siglo XXI y cuando el triunfo del neoliberalismo económico y cultural nos parece abrumador. En nuestras prácticas aprendimos también que si queremos contribuir a transformar las violencias, una de las principales responsabilidades que tenemos como adultos es acompañar a las jóvenes generaciones en un proceso de desarrollo como sujetos que los ponga en condición, que los ponga en capacidad de ejercer el cuidado del sí mismo, el cuidado del sí misma, esto es, ...de saberse, conocerse, reconocerse como sujeto que nunca va a permitir ser ni considerado ni tratado como objeto... ...porque solo los sujetos, tanto los sujetos individuos como los sujetos comunidad que ejercen el cuidado del sí mismo... ...están en capacidad de poder asumir el cuidado de los demás... Estos demás que son los otros, nuestros semejantes, tan diversos, tan diferentes y al mismo tiempo tan valiosos como cada uno de nosotros mismos. Y fue también en nuestras prácticas, y lo sigue siendo, donde encontramos el mejor sentido que para nosotros tiene el concepto de pedagogía y que va mucho más allá de de ser una guía para el niño, para el pequeño, para el que no sabe cuál es el camino que tiene que seguir. En nuestras prácticas aprendimos que esta pedagogía encuentra su sentido en el estar presentes, en el estar juntos y caminar a la par, con las niñas y los niños, las y los adolescentes, los y las jóvenes, y acompañarlos en la tarea que ellos mismos tienen que realizar y que es la de identificar y comprender las profundas marcas, más o menos dolorosas, que dejan en sus cuerpos, en sus modos de pensar, en sus identidades, las múltiples y diversas violencias que los atraviesan por nacer, crecer y vivir en contextos de privación de derechos y en otros casos también, por nacer, crecer y vivir en contextos de excesivos consumos que privilegian el tener por sobre el ser, el estar y el aparecer por sobre el habitar el mundo, ese mundo donde están los otros, nuestros semejantes, con quienes tenemos la hermosa posibilidad de aprender a vivir juntos y vivir bien. Bueno, hasta aquí estas primeras ideas que les hemos acercado en estas tres breves presentaciones, junto con Javier y con Belén. Esperamos que estas presentaciones los entusiasmen y les den ganas de continuar hasta el final del seminario y ahora los motiven a participar en el primer foro que hemos abierto para las presentaciones de ustedes, las presentaciones personales y profesionales y también las presentaciones en unas primeras descripciones de los entornos donde ustedes desarrollan sus propias prácticas educativas. Bueno, hasta aquí por ahora y nos leemos pronto y nos volvemos a ver en la próxima. Que estemos bien.